super crema acaso usted presenta síntomas de resequedad de manos pues ya no más con tan solo un poco de nuestra super crema podrá solucionar su problema de resequedad de manos también la podemos emplear nuestra super crema como lubricante para los mecanismos como lo son las cadenas de las bicicletas y ayudar al mejoramiento de la rotación en aquellos precio por unidad del tan solo 5 mil pesos. Adquiérelo en la calle 15 número 4458 San Antonio. So,